Saludos pueblo dominicano y mis queridos seguidores, yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro, como de costumbre les traigo informaciones nuevas sobre el coronavirus en República Dominicana, recuerden que el coronavirus está causando estragos a nivel mundial y este virus ha sido controlado en China, pero no así en otros países, en China se tomaron las medidas preventivas necesarias y cerraron muchos negocios también la economía puede que haya decaído un poco pero la economía es lo menos importante en relación a la salud de la población la economía se puede recuperar pero la muerte de la persona no se puede recuperar entonces en nuestro país república dominicana han aparecido 10 nuevos casos de coronavirus sumándole a los 11 casos que teníamos la semana pasada antes de las elecciones. En el video anterior que hicimos, con reacción al Ministro de Salud Pública, quien dio una rueda de prensa de los nuevos casos del coronavirus, sumándole a los casos anteriores, y sumaban un total de 11 casos. En la actualidad tenemos 21 casos de coronavirus y uno de ellos ha fallecido. La persona que ha fallecido es una señora que tenía una comorbilidad, dígase una enfermedad de base, que es el VIH, más tuberculosis. Recuerden que el coronavirus puede actuar acá como una enfermedad oportunista y llevarse a la persona que tengan una enfermedad de base, como es el caso de los ancianos, personas envejecientes, y en Italia principalmente es lo que está ocurriendo actualmente. Las personas que tienen enfermedad base, ya sean problemas respiratorios, problemas cardíacos, el virus se encarama en esos problemas y lo agrava produciéndole la muerte a esos individuos. Así que vamos a ver la rueda de prensa emitida por el Ministro de Salud Pública el día de hoy, donde nos menciona los 10 casos nuevos de dónde proceden,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 Los señalamientos que decíamos que todos los casos que surjan del laboratorio nacional serán puestos a disposición de la opinión pública. Bien, señores, ahí escucharon en la rueda de prensa las informaciones dadas por el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Y les recomiendo a todos ustedes que las medidas de higiene son muy importantes. No da las manos cero besos, cero abrazos y el contacto social con las personas lo que más les recomiendo es que para usted prevenir principalmente lo que se está tomando en otros países de Latinoamérica es que las personas se queden en sus casas se queden en aislamiento en sus casas y no tengan contacto social con otras personas eso es lo que se recomienda principalmente también el lavado social de las manos con agua y jabón utilización de manitas limpias cuando vaya a estornudar, estornudar sobre el pliegue del codo y eso es lo más importante, utilización de mascarillas si usted está estornudando constantemente y alejarse de las demás personas que no estén estornudando, principalmente de los ancianos que son las personas más vulnerables y los niños, ya que si usted le transmite el coronavirus a un anciano o a un niño, esto por la inmunidad que tiene puede fallecer más rápido que una persona que esté joven, saludable. Así que ya saben, señores, estas son las informaciones. ¿Cree usted que solamente hay 21 casos de coronavirus en República Dominicana? Quiero saber sus comentarios y más adelante en otros videos estaremos dándole seguimiento al coronavirus en República Dominicana. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.